Para el día de hoy les grabé esta caja de amor, solo tienes que seguir el paso a paso y seguro te quedará igual. Amigos, ¿cómo están? Les habla Betina y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les traigo un video bastante fácil. Como les dije, es una cajita de amor el contenido es opcional pueden ser dulces chocolates lo que desees a continuación les voy a mostrar la lista de materiales, espero les guste vamos a utilizar un cuadro en cartón de 18 por 35 centímetros en sus cuatro lados vamos a medir 5 centímetros Vamos a utilizar la regla y lapicero sin tinta para marcar las líneas. Y así, miren que es más fácil doblar o hacer los quiebres. Vamos a cortar estos lados. Vamos a doblar así, vamos a aplicar silicona líquida. Vamos a hacerlo en todas estas partes o en las cuatro partes. Y ahora vamos a pegar así. Ya nos quedó lista la base de la cajita. Bien, qué fácil. ahora para la tapa vamos a utilizar un cuadro en cartulina de 15.5 x 35 centímetros esta es una hoja del mismo tamaño van a medir 5 centímetros 8 centímetros y 2.5 centímetros Van a trazar las líneas y vamos a doblar así yo ya la había repasado con lapicero sin tinta como les digo me gusta mucho utilizar silicona líquida porque a la hora de pegar cualquier papel no me quedan arrugas pero ustedes pueden utilizar lo que más les guste vamos a pegar voy a hacer igual los quiebres en esta parte de los 2 centímetros vamos a medir 5 milímetros que serían 5 rayitas trazar la línea vamos a medir igualmente 2.5 centímetros a lo largo y lo que voy a hacer es que voy a trazar en esta parte curvas como nos queda ahora voy a borrar estas líneas que no, no se queden bonitas mejor borrar esto voy a hacer el quiebre de nuevo y lo que voy a hacer ahora es medir 1.5 centímetros en toda esta parte ahora vamos a trazar las líneas amigos recuerden comentar que voy a estar muy pendiente no veo que están haciendo comentarios y esta parte la vamos a cortar nos quedaría así estos laditos, lo que hice fue cortarlos así curvos voy a utilizar color blanco Y voy a hacer también unos corrosquitos voy a utilizar fumi con brillo, voy a tomar esta parte y la voy a repasar entonces Acá ya terminamos de cortar y vamos a pegar así. Bueno, esta parte ya le pinté corazoncitos fucsia. Voy a utilizar acetato y vamos a pegar en esta parte. Queda como una ventanita, una cajita con ventanita y pegamos así. bueno ahora voy a escribir en esta parte un mensaje voy a hablar o hacer el quiebre para saber dónde lo voy a escribir o para que me quede bien recuerden que los mensajes que yo escribo eh, son opcionales los mensajes son los que a ustedes más les guste lo que le quieran decir a su pareja solo que estos mensajes yo los busco como les he dicho en google o los saco de canciones voy a repasar para que me quede más oscurito bueno ahora voy a dar vuelta y voy a escribir la palabra te amo así como al revés pero aquí al revés quedaría como solamente la e aquí les acerqué solamente la e porque estas otras no es que queden así como al revés no, solo la letra E nos quedaría así con esmalte, este es blanco tiza vamos a pintar la palabra recuerden dejar secar vamos a pintar un corazoncito ya está seco ahora voy a utilizar cartón y tienen la medida voy a dibujar un corazón y vamos a cortar con bisturí bueno nos quedarían así por acá tengo otro que corté más pequeño que este. Esto sería para decorar la parte superior. Voy a acercar y vamos a pintar el corazón. Lo voy a hacer con color rojo. Lo quise pintar, pero ustedes lo pueden cortar también con cartulina roja si desean. Quise que me quedara así como rústico con este cartón paja. Y voy a delinear así con color café. ahora voy a utilizar este color amarillo tono pastel que no se ve mucho pero a la hora de delinearlo sí se va a ver y me parece que queda muy bonito voy a pintar este otro, miren que delineándolo ya va tomando como más formita o se ve mejor voy a delinear más este y acá dibujé también y pinté dos cafés acá pueden escribir lo que deseen voy a colocar I love voy a escribir y con silicona líquida voy a aplicarle a estos corazoncitos para que me queden brillantes a mí me parece que se ven muy bonitos hay que dejar secar muy bien bueno ahora este corazón lo voy a pegar acá ya le había aplicado silicona líquida para que el video no quede muy largo igual a este también le apliqué silicona líquida y pegué y voy a delinear así también hacer una sombrita café esta parte la voy a pulir con foamy así lo vamos a pegar nos quedaría así ya están sequitos los corazones como brillan de bonito y ahora voy a dar vuelta esta parte no había necesidad de colocar o de pintar corazones vamos a aplicar silicona líquida por eso les dije que no había necesidad de pintarlos porque había que aplicar silicona líquida y yo hice eso así como a la loca como dibujando corazones así sin pensar que acá no había que pintar nada y ahora vamos a pegar así bueno ahora vamos a medir acá en esta parte y les vamos a medir la mitad y de lado a lado 1.5 voy a pintar acá más abajito y con el bisturí vamos a cortar o abrir como unas rayitas vamos a pintar así para que nos quede igual la medida vamos a utilizar cinta ilusión y vamos ahora a colocarla así me voy a ayudar de este palillo a colocar ambas cintas y a ambas cintas les vamos a hacer un nudito vamos a sacar, ahora voy a colocar papel seda picado y de contenido voy a colocar estas dos chocolatinas pero ustedes recuerden que pueden colocar lo que deseen voy a poner o a colocar papel seda y vamos a cerrar así tenemos la cinta ilusión, queda bastante seguro, y vamos a hacer ahora lo que queda es aplicar la silicona líquida a este corazón y vamos a pegar, recuerden que este corazón si no quieren hacer esos corazoncitos o pintar esos corazoncitos pueden pegar una fotico bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy, la verdad es que a mí me encantó, déjame tu like si te gustó a ti y no olvides comentar, estaré pendiente de los comentarios, nos vemos en un próximo video, adiós.